El compañero Bimar Martínez es un símbolo de victorias, de triunfo, como una victoria de la tenacidad, de la determinación y de la fuerza del espíritu sandinista y revolucionarios de los nicaragüenses, que no se rinden jamás. Una victoria del alma nicaragüense. Y hoy celebramos su vida del compañero Bimar Martínez con esa milagrosa señal que representa haberlo encontrado, porque es como reencontrar tantos símbolos. Todo queremos una Nicaragua en paz, cristiana, socialista y solidaria, en el desarrollo con justicia social. El de los Ángeles González Espinoza, bueno, como compañero, trabajador de la alcaldía, como ser humano para nosotros pueblos nicaragüenses y para mi persona fue algo muy doloroso porque fue un acto criminal lo que ellos hicieron como que no tenían sentimiento al ver al compañero cómo lo estaban torturando al ver yo esos videos en realidad me dolió demasiado que ya no los querían ni seguir viendo porque fue una muerte de él muy muy espantosa pues y ellos hicieron algo que yo creo que... no creo que Dios los perdone, ¿verdad? En realidad... sucede? Fernández. Pues nosotros estamos recordando muy, muy tristemente al compañero Bismarck. Yo lo conocí cuando él... Te, yo tenía como 15 años, cuando yo lo conocí, llegaba a mi casa. Él andaba en la guerrilla, estábamos clandestinos. Mi casa era casa de seguridad y él llegaba allí. Llegaba a mi casa. Es un hombre muy humilde, un hombre muy... de buen corazón. El en todo su y pues, en realidad, estamos consternados de haber visto semejante. Más tarde, que un Victoria para el pueblo de Nicaragua, tras el hallazgo de su cuerpo, del compañero Bismar Martínez. Se le rindió homenaje en el Palacio Nacional de la Cultura. Vamos a poder devolver a Bismar a la tierra como semilla consagrada, que vamos a seguir abonando no solo con nuestras lágrimas o con nuestro legítimo dolor, sino con la invicta, irreductible conciencia y fortaleza de nuestro juramento militante, de patria libre o oh, morir. Vamos a rendir homenaje declarándonos todo guerreros de luz, combatientes del amor, soldados de la esperanza, luchadores y defensores de alegría, de la ternura y del derecho de todo el pueblo nicaragüense. Te dedico, un padre nuestro compañero en el nombre de tu nieto y tu familia Te dedico, un padre nuestro compañero en el nombre de tu pueblo sandinista Te secuestraron, te asesinaron y creyeron que podrían borrar la pista